Hola, muy buenas tardes, Erika, Paula, qué contento estoy de poder volver a verlas en, este, en esta nueva emisión de Noti Señales. Y también un saludo para todas las personas que se conectan hoy, en este momento. Creo que ya vamos más de 100, lo que nos pone muy contentos. Hoy hablaremos de dos temas muy importantes, hablaremos de la educación y también de la licencia de conducción que ha presentado tantas inquietudes para la comunidad sorda. Ya sabemos que se han conseguido algunas cosas, pero todavía hay ciertas inquietudes, ciertas confusiones, así que hablaremos de eso también. Y de ese trabajo que FENASCOL está haciendo por la toma de conciencia. Recordemos nuestra campaña de los derechos para las personas sordas. Continuamos en ella. Hablando de sin derechos, sin accesibilidad, no hay derechos. En el día de hoy me acompaña para este primer segmento en el cual vamos a estar hablando de educación, un tema tan importante para la comunidad, nos acompaña la presidenta de Acedus, que es Marlene Gallo, y a su vez nos acompaña Diego López, ellos dos van a estar hablando de este tema tan importante, no pudimos contar por cuestiones de internet con nuestra otra invitada, que es eh, Luzmari López. López. Ella no pudo estar con nosotros, ella es de Corpsac, pero nos ha enviado su video también para poderlo compartir. Así que muy buenas tardes Marlene y muy buenas tardes Diego, bienvenidos a este Muchas espacio. Gracias. Muy buenas Aprovechemos tarde. para que se presenten y nos cuenten quiénes son. Buenas tardes para todos y todas. Estoy eh, en este espacio dentro de Señales. Quiero presentarme. Esta es mi seña y mi nombre es Marleni. Mi apellido es Gallo. Hago parte de Acedus, que es la Asociación Colombiana de Educadores Sordos. Es un gusto y muchas gracias. Muy bien. Y vamos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a los diseñales por esta invitación. Mucho gusto. Esta es mi seña. Mi nombre es Diego López. Yo soy docente y trabajo en un colegio digital de Bogotá. Y también hago parte pues, de diferentes profesionales de licenciatura de un grupo de profesionales de licenciatura de personas sordas. Muchas gracias por este espacio y por compartir con nosotros. Muy bien, muchas gracias a los dos que nos están acompañando hoy en este espacio. La verdad es que la situación sobre el tema de la educación de las personas sordas en nuestro país no es para nada fácil. Hay varios problemas que están sucediendo en este momento, varias situaciones, y pues vamos a hablar de algunos de ellos. Precisamente para eso está con nosotros Marlene y Diego, tenemos el video también de Luz Mari, para que hablemos de las situaciones que se están presentando actualmente y de por qué Fenascol ha creado este comité de... Educación. Ustedes saben que previamente cuando hicimos toda esta gestión eh, de la licencia de conducción frente al Ministerio de Transporte, pues se logró ya lo que tenemos, sabemos que no lo logramos a un cierto 100%, que vamos digamos que en un 80% porque nos falta C1, C2, C3, este tema pues era muy apremiante para nosotros y ahora también queremos trabajarle al tema de educación porque también es muy importante. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, nos damos cuenta que a lo largo del territorio nacional vemos que cuando inicia el año electivo no se contratan los apoyos educativos, entiéndase, intérpretes, modelos, no se contratan a tiempo, algunos todavía no se han contratado, así como dice Luz Mari, y nos llegan videos, nos llegan comunicados de las personas sordas hablándonos de esto, buscando una solución. Y también hay otro problema del cual pues eh, no les voy a hablar yo, sino que lo hablará más adelante Marlene y Diego, pero es, por ejemplo, una situación de la cual ya se ha luchado mucho, se ha hablado mucho, y digamos que en este municipio lejano del Cesar se ha tratado de conseguir muchas cosas, se tuvo que imponer una acción de tutela, pero resulta que no se ha logrado hacer mucho allí, y precisamente, pues, para eso tenemos este video de la IED Francisco de Paula Santander. ¿Qué pasó? ¿Qué se logró allí en el Cesar? En el municipio de La Jagua. Entonces, para que podamos hablar acerca de eso, porque la Secretaría pues, de Educación, los estamentos tuvieron que responder. Aquí lo vemos en este video. Es el que estamos viendo. ¿Lo vieron? Aquí en este video se evidencia estas situaciones que están pasando. No es un solo colegio, sino que sucedió tanto en el municipio de Agustín Codazzi como en la Jagua del Híbrico. Entonces, aquí nos damos cuenta de que efectivamente se están demostrando las situaciones que pasan. Muchos dijeron hay ley de garantías, hay elecciones, pero resulta que no es la primera vez que esto sucede. En años anteriores esto también ya había pasado y se presenta el problema con la contratación de modelos lingüísticos, de intérpretes, y este no es el único problema que sucede en este tema del sector educativo, de allí que tengamos que seguir haciendo esta toma de conciencia con comunidad sorda, con familia, con todos los demás, para que podamos hacer estos procesos de incidencia frente a gobierno nacional, Ministerio de Educación, el INSOR, y que de esta manera, pues, se logre un mejoramiento de esta situación. Para eso se ha creado esta comisión, justamente. Ahora bien, queremos también mostrarles el video que nos ha mandado Luz Mari, Luz Mari López. Vamos a empezar con este video acerca de los hallazgos que ella ha tenido de unas situaciones que están pasando. Veámoslo. Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven y para los que están en el panel de discusión. Acedus, Corsac, por mi parte no pude asistir, dado a responsabilidades eh, laborales, pero quiero dejar mis observaciones. Frente al debate, ojalá todos los que están de espectadores puedan reflexionar frente a la responsabilidad de la educación de las personas sordas, que es directamente del Ministerio de Educación. Eh, no es que vamos a señalar el INSOR, no. La responsabilidad directa es el Ministerio de Educación y nos tienen que respetar a toda la población eh, de la sociedad civil. ¿Sí? Nos tienen que dar respuesta precisamente directamente desde, desde el Ministerio y no el INSOR. Sabemos que es una dependencia, pero ellos no están en la potestad de compeler o eh, hacer órdenes. Quien tiene la potestad de certificar, de crear programas, de generar materiales, la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Educación. Y es esa eh, la observación que quiero dejar. No sé si podamos establecer acuerdos para manifestarnos frente al Ministerio de Educación. ¿Por qué? La educación de los sordos no es de calidad. De los cero a cinco años no hay una oferta clara. En primaria podemos encontrar muchos desconciertos, desorden que también se eh, sigue en el bachillerato y pues en la educación superior pues está ahí en término medio, cómo podemos garantizar la transición educativa de las personas sordas. Lo otro es que en Colombia se habla de una filosofía o un enfoque de la educación para sordos, bilingüe y pero eso en la práctica no se ve. Este enfoque eh, bilingüe, bicultural, las personas sordas lo desconocen. ¿sí? Estamos hablando de una educación mediada por la lengua de señas, pero no somos proficientes en la lectoescritura. Entonces, ¿cuál es el camino? O si hablamos de lengua de señas y oralismo, tampoco se puede. Entonces, es importante dar claridades al respecto frente a esta filosofía bilingüe bicultural, sí, con el propósito de dar una formación de calidad. También los profesores sordos eh, es una ilusión, no hay una profesión que se ciña a la idiosincrasia de las personas sordas que esté eh, pensándose la, desde la lengua de señas colombiana. Vemos muchos intérpretes eh, que se están profesionalizando, pero vemos que los sordos también eh, se profesionalizan, pero desde una visión común y corriente, no hay como un, un destaque de su especificidad. El otro punto que quiero hablar es frente a eh, el tema laboral. Las personas sordas, cuando se gradúan, dicen, bueno, no, me voy a dedicar a trabajar como modelo lingüístico. No, no adquieren una maestría o no se profesionalizan porque están supeditados a hacer modelos lingüísticos y el gobierno les dice, nos dice, nos van a pagar como tal. Entonces, hay que pensarnos, ¿sí? Eh, vemos que los modelos lingüísticos solamente están para primaria, ¿sí? pero vemos que se eligen a cualquiera para ejercer esta función y no lo hacen eh, de la mejor manera. Eh, usan a una persona bachiller o un profesional, entonces hay que dar claridad al respecto. Y por último, quiero hacer mención sobre el concurso de profesores. Eh, el Ministerio de Educación dice, contamos con los intérpretes pero es importante pensarnos también los concursos de educadores así como hay para la atención de la población afrocolombiana e indígena. ¿Por qué no hay una, eh, un grupo o una categoría respecto a la comunidad sorda. Entonces son estos puntos la formación, también está el tema de la filosofía bilingüe bicultural, también otro de los lineamientos es el concurso de profesores y eh, la profesionalización de, de las personas sordas como educadores. Entonces yo propongo un plantón frente al Ministerio de Educación porque ellos son los garantes. ¿sí? Ellos tienen que darnos las condiciones para una educación de calidad, no es que es este o que es este, no, es el Ministerio de Educación Nacional, no es el INSOR, estamos hablando del Ministerio de Educación, ellos deben dar respuesta a esta solicitud, los invito a todos a que creemos un grupo para pensarnos en esta manifestación frente al mejoramiento de la educación, bien, y piensen sobre todo en el futuro en el futuro de nuestros niños sordos, que es tan importante. Chao. Pues qué bien. Luz marín nos ha dejado la propuesta, ¿no? Qué importante es, ¿no? Entonces, démosle espacio a Marlene para que nos dé sus palabras, qué piensa, también qué otros problemas estamos encontrando también en el tema de la educación, qué otros hallazgos han tenido ustedes desde Acedus eh, teniendo el panorama nacional, ¿no? Cuéntanos, Marlene. Sí, bueno, gracias, Henry. Eh, quiero contarte que desde Acedus hemos identificado problemáticas y eh, quiero establecer seis puntos alrededor de eso. Comienzo por el ICBF. Sí, ellos tienen una responsabilidad de pensarse la primera etapa de nuestros niños de 0 a 6 y todavía vemos que están muy desarticulados, todavía no se piensan de manera clara eh, la formación a niños de esta etapa. No hay profesionales claros, modelos lingüísticos y vemos que también está mediado mucho desde los profesionales oyentes. Entonces, esto es un problema muy álgido y es importante buscarle solucionar eso. Otro de los puntos que quiero mencionar es frente al decreto 1421 del año 2017. No hay claridad para todas las personas eh, a nivel nacional, tanto para modelos lingüísticos como docentes, todavía hay muchas inquietudes, hay muchas dilaciones y pues en el territorio nacional no hay claridad frente a este decreto y debemos profundizar al respecto. Esta problemática, eh, ¿cómo se soluciona? Sentarnos a conversar sentándonos a conversar frente al decreto 1421 para esclarecer y darle un derrotero a las distintas opiniones. Como tercer punto, eh, quiero pensarme los términos que van relacionados a la educación. Por ejemplo, ¿qué es un modelo lingüístico? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su perfil? Asimismo pasa con el término de educación bilingüe bicultural, cuál es la función de cada actor que se ve implícito en este proceso, esto no es claro. Y todavía en Colombia vemos eh, profesores como pensando, bueno, es un profesor sordo, un profesor oyente, ah, no es claro, sí, hay mucha confusión al respecto y hay que brindar esta información a la luz de eh, una claridad de estos términos. También hay que pensarnos en esos instrumentos de evaluación de la educación, por ejemplo, los ICFES, ¿sí? las pruebas saber. Las pruebas ICFES se dan en el último grado del de bachillerato, pero veo que muchos estudiantes eh, tienen como una inconformidad al respecto porque no hay también una estandarización de la lengua de señas colombiana y tenemos que, que pensarnos en las distintas realidades de los municipios alejados, ¿sí? que todavía eh, no tienen un uso. Eh, normalizado, tienen unas variaciones lingüísticas y también estas pruebas a ver pruebas que se dan en distintos grados de primaria y bachillerato. También se presentan unas barreras para responder estos exámenes porque falta eh, todavía reconocer nuestra historia sí y reconocer que debemos acerca, acercarnos un poco más a estos instrumentos. Otro punto que debo reconocer es que necesitamos mirar qué está haciendo el Ministerio de Educación Nacional frente a la educación de las personas sordas. Creo que es importante eh, pensarnos esto. Y creo que es relevante también hablar de la contratación relacionada a la educación. Así es. Gracias, Marleni, porque es que estos puntos son sumamente interesantes. Se deben tratar y se debe buscar una solución para más adelante. Ahora también quiero invitar a Diego López para que Diego nos comente también qué necesidades ha encontrado, qué problemas, situaciones. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Lo primero que quiero es devolverme un poco, dar un poco de contexto. Eh, el por qué, bueno, porque estoy acá y pues estoy en Bogotá. Es por eso. Vemos que en Bogotá hay varios profesionales, varios licenciados y no encuentran trabajo, no ingresan a trabajar, ingresan como modelo lingüístico. Eso es una de las inquietudes que existe, o si no, como mediadores, o si no, en otros, en otros trabajos. Es algo que se ha visto recurrentemente y que todos eh, es, en, no hay espacios donde puedan entrar como maestros. Entonces, es, es como ellos buscan cómo hacerlo, pero no se encuentran en estos espacios. También, como lo dice Luz Mari, que es importante un plantón, pero pues unido a esto creo que es importante también que reflexionemos. En la educación hay bastantes debilidades, como decía, y decía que para la licencia de conducción se hizo un plantón, pero pues también se, se encontró con unas mesas de trabajo, un 80% para la licencia de conducción. Entonces es importante que nosotros no nos enfoquemos solo en el plantón que pasó, pero pues también en los otros derechos que están siendo vulnerados. Sí, está la educación, ojalá podamos ver otros derechos y pues otras generalidades, porque son bastantes cosas que están pasando, pasar la licencia, pasar la educación, también está la salud, está el trabajo. Y pues bueno, es un proceso también que se hace poco a poco, pero es importante que todo, que todo esto esté unido. Listo, para la licencia de conducción hubo un plantón, pero para la educación, ¿cómo, cómo se puede hacer? Licenciados en educación, maestros, que puedan reunirse y hacer propuestas y eh, reflexionar al respecto, para tener una propuesta. Es importante tener también unas actividades académicas, una asamblea académica, saber qué es lo que ha pasado es importante que nos pensemos qué es lo que está pasando, obviamente no solo en Bogotá miremos qué está pasando también en Colombia en las regiones, es importante tener esta unión entre todos obviamente, y las penascoles decir mire, tenemos que tener esto, nosotros como personas sordas profesionales tener es, que somos licenciados es importante que lo podamos ver y podamos, ver, podamos mostrar estas cosas, entonces también, como lo decían las, las otras compañeras, creo que Sí, estoy de acuerdo con los que lo, con lo que ellas dicen y es importante, como tal las necesidades es importante aclarar el tema de la oferta educativa. La oferta educativa adecuada para cada una de las etapas desde los 10 años. ¿Cómo es la oferta educativa? ¿Qué pasa en el bienestar social? ¿Qué pasa en los jardines? Están dispersos, pero ¿cómo es en estos momentos? Además, también la ya va ella a la siguiente etapa de la educación. Entonces, es importante que tengamos el tema del bilingüismo. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se le enseña la lengua de señas, pero a la par el español? ¿Cómo es el tema del examen de Lipes para que ellos lo puedan, pues, hacer? Porque las pruebas a ver, el examen de Lipes para las personas sordas, cuando tenemos los resultados, es diferente al proceso de las personas oyentes. Significa que la educación para las personas sordas, ¿cómo tiene este proceso? Entonces, también, tener este tema del bilingüismo es importante, pues, mostrar y tener una claridad al respecto. La primera infancia, desde los seis años, primaria, ¿cómo se está trabajando?, se están dando por grupos, primero, segundo, tercero, primaria. Cada, cada grupo no tener aulas múltiples, cada uno por su espacio, bachillerato. ¿Cómo están con el servicio de interpretación? ¿Cómo está haciendo esto? Es importante tener claridad, ver el perfil de los modelos lingüísticos, porque claro que sí, el modelo lingüístico sí es muy importante, pero es importante saber su perfil, qué pasa. También el perfil del maestro, zorro igual al modelo lingüístico, es importante dar claridad en estos temas, porque el docente sordo es diferente al modelo lingüístico. ¿Cuál es el perfil de cada uno? El perfil académico, para al modelo lingüístico le dan actividades académicas y pedagógicas, pero son dos perfiles diferentes. Además, licenciados sordos y les dan cargos de modelo lingüístico, pero no, ellos no se, sé, son docentes de ciencias sociales y demás. Eso también mirarle en las regiones en Colombia, también ver y analizar el tema del decreto 1421. Este decreto que es supremamente importante para la educación de las personas sordas y cada uno de los estatutos que allí nos dicen. Es importante mostrar esta claridad ante el Ministerio de Educación y cómo como comunidad sorda se puede enseñar, cómo se le enseña a la comunidad sorda, tener argumentos para serios. Entonces lo primero es tener claridad en estos aspectos. Además, ya después de tener esta claridad de hasta el Ministerio de así como hicieron los mares, es importante las garantías que se tienen para que la educación sea igualitaria. Entonces, si se trabajan y los profesores entran, entonces así esta reflexión se puede hacer. Ya para terminar, una reflexión es, digamos, no pensar que no es el visor sino solo el ministerio. Es importante que, que se tenga el análisis porque el visor tiene esa función en cuanto a la educación. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su función? Y darle unas propuestas también al visor. Nosotros como comunidad sorda, como licenciados sordos, también debemos pasar esta propuesta y pues también de analizar dentro de esta propuesta, esta asamblea educativa, que va a ver la situación de las personas sordas y además de reflexionar sobre las nuevas asociaciones de docentes sordos que hay en Colombia. Creo que estos dos puntos son importantes, llevarlos a la mesa y tener unidad en estos temas para trabajar en esto, tener ahí unas propuestas y poder seguir trabajando. Así es. Muchas gracias, Diego. También tú en este momento mencionabas también varios puntos. Yo de ellos extracto uno de ellos que es muy importante resaltar. Nosotros como FENASCOL hicimos incidencia frente al INSOR sobre este tema hace mucho tiempo. En Colombia no existe una, una política pública de discapacidad. En este momento en Colombia, pues estamos hablando es de inclusión, ¿no? Los derechos, las leyes, los decretos, perdón, error de interpretar, los decretos y las leyes están hablando de inclusión, sencillamente cuando hablamos de educación, se piensa que con eh, poner un actor educativo allí, ya sencillamente en el aula estamos siendo inclusivos y demás, pero estamos hablando es que esta es la educación para los sordos, es la educación bilingüe, bicultural, y que estos conceptos se tengan claros la diferencia entre el uno y el otro. El momento en el que se construya esa política pública de discapacidad también debe incluir el tema de la educación para los otros, ¿no? Bilingüe y bicultural, no sé qué piensas tú Diego al respecto, porque es que lo que estamos viendo es que cuando hablamos de esta política pública pública no está el tema allí tampoco de la educación bilingüe y bicultural y también estaría atada a temas de recursos y esto debe quedar claro allí en un plan de trabajo en este momento lo que más está haciendo es educación inclusiva y el presupuesto se da para una educación inclusiva, es decir contratación de modelos, intérpretes ¿Qué opinas Diego? Claro que sí, este tema y esa pregunta que hace siempre es de suma importancia Claro, qué es lo que está pasando hoy la vez? no, ayer si no estoy mal. Eh, algunas personas sordas en Colombia, algunos líderes sordos llaman la atención y dicen bueno, temas de él, el propósito de las propuestas de él, los presidentes que las vota, que, que es importante este tema de política pública, porque pues hay un desorden, digamos que yo estuve participando y me di cuenta, me di cuenta estuvimos nosotros hicimos unas propuestas, fue el candidato Petro en el cual es... Pues, nos fuimos a reunir con él y dimos unas propuestas y caímos en cuenta de ciertas cosas. Hablando de política pública, que es como temas generales, hablando de pues, los de discapacidad, están de las personas sordas Pero es importante la educación, y por eso me abono a lo que dice Henry. La política pública, aquí es importante unirla y hacer claridad, necesitamos claridad. Porque hay una, hay una política pública en cuanto a las personas sordas y ser bilingües para las personas sordas, bilingües para las personas sordas. Por ejemplo, para la educación para las personas oyentes, en un colegio bilingüe, privado, hay algunas normas en las cuales el docente debe tener el dominio en inglés y la clase de sociales se da en inglés, por ejemplo. Mientras que para las personas sordas, eso no está, esa norma no existe. Algo que sepa, alguien que sepa algo de lengua señas sí, ya. Entonces, ¿qué debe hacer? el docente debe ser bilingüe, bilingüe. ¿cómo sería esta educación bilingüe y bicultural? Digamos que la educación en inclusión, pues uno abre y pues uno ve a los intérpretes, a los modelos y ya está compleja. No, eso no es una educación bilingüe. Hay ciertos puntos que se deben agregar para que nosotros lo podamos compartir, pero hablar de una educación bilingüe para la comunidad sorda sí requiere unos cambios, sí requiere ciertas cosas que se deben proponer, así como les digo, una oferta educativa adecuada para las personas sordas. Que va también en el enfoque del bilingüismo. ¿Cómo va esta oferta educativa? Lo que yo puedo ver, digamos que el INSO lleva un proceso, pero como que se quedó y las personas sordas ya son licenciadas. No es decir, como bueno, el INSO ya ha hecho unas investigaciones, nosotros como profesionales sordos podemos avanzar desde ahí y seguir con una propuesta pero una propuesta para hacer, saber cómo es la fuerza para la aprendizaje. Claro que sí, digamos, la formación hacia los intérpretes es importante, también como ser humano entonces el tema del bilingüismo es súper importante y que tiene que ver en la formación y tiene que estar en la política pública y también dentro de las universidades formar a los futuros docentes. Entonces es? es importante tener esta unión y hacer una propuesta ¿Cómo llegar a este objetivo? Por eso nos tenemos que reunir, por eso tenemos que hacer una asamblea para saber cuáles son los puntos, recoger toda esta información y saber cuáles son las necesidades para hacer estos cambios y ahí sí proponerlo. Proponerlo para tener esta estrategia estrategia y tener una política pública incluida en bilingüismo. También hay una inquietud y una duda, hablando del tema del bilingüismo y la biculturalidad. Creo que es importante este enfoque. Hace un tiempo se tenía este enfoque, pero debe cambiar. Porque, pues bueno, son ciertos eventos, ahí lo tenemos, no solo la biculturalidad, tenemos diversidad de culturas en nosotros, hay personas de otros países que han llegado, no solo pensar que son los yendes y sordos, y que son estas dos culturas, pero no, digamos, hay sorbos que están en el costa, hay sorbos que están en el Pacífico, hay sorbos que tienen diferentes culturas, entonces es importante tener este tema de la pluriculturalidad en cuenta. Las personas son así. El tema de la lengua de señas y el español, pero pues también vemos que cada vez la tecnología y la exigencia de inglés es necesaria. Claro que sí, las personas sordas también necesitan formación en ese idioma y es otro cambio que tienen que aquí. Sí. Es por eso que eso también debe tener en cuenta la lengua la nueva política pública para las personas sordas, porque pues yo creo que también un punto importante es que bueno en Bogotá hay unas diferentes universidades. En los cuales los cuartos se siguen graduando y por eso debemos de tener, pues, unirnos. Veamos que pasa en Medellín, en diferentes ciudades. Yo creo que es importante que nos unamos todos porque vemos que cada vez hay más licenciados, pero como licenciados no estamos unificados. Creo que también es importante esta unión y crear un plan para una unión nacional de licenciados solos. Sí, sí, sí, Diego. Y es que muchas gracias porque eso que nos comentas es sumamente importante, muy interesante. Yo quiero aprovechar porque. Ya nos quedan más o menos unos 10 minutos, tenemos que pasar al segundo bloque hablando acerca de la licencia de transporte de conducción. Entonces quiero hacerle una pregunta sobre lo que estabas mencionando a Marlene. Marlene, cuando hablamos acerca de la educación bilingüe y bicultural, FENASCOL reconoce que allí ustedes en Medellín tienen, eh, no tienen a las personas sordas en inclusión sino que la educación está directamente para las personas sordas. Sin embargo, me queda a mí la pregunta, no sé si estoy equivocado, me gustaría por eso pues hacer la pregunta, es, ¿los profesores allí son bilingües? ¿Quiénes están dando la formación son bilingües? ¿O son profesores que están en el aula junto con intérprete? Porque, digamos que, por ejemplo, lo que más se ve es que en el entorno educativo, cuando se habla de esta parte bilingüe, en un colegio bilingüe, hablemoslo de inglés, el profesor viene al aula de clase y quizás no maneja tan buen inglés, pero de igual manera estaría acompañado de un intérprete que le estuviera interpretando al español a los estudiantes oyentes, creería que esa no es la, la situación, ¿no? La pregunta allí también es, ¿viene un profesor con un modelo? Gracias, Henry, por la pregunta. Bueno, frente a la situación de Medellín, yo quiero hablar de eh, la institución CIESOR, ¿sí? Eh, hablamos de la primaria, allí se encuentra como modelo lingüístico, pero en el caso del bachillerato, eh, tenemos, no tenemos una integración de oyentes y sordos en una misma aula. Tenemos una aula regular para sordos, una aula regular para oyentes y se cuenta con intérprete, con modelo y con docente bilingüe. Eh, por supuesto, eh, todavía sigue la confusión y el desconcierto por el tema de el concepto de bilingüe bicultural, sí. Así como tú haces el ejemplo de tener una institución bilingüe español inglés. Si el profesor no es proficiente en inglés, se contrate un intérprete para mediar sus clases. No, no creo. Yo siento que a veces no se necesita el intérprete eh, o el modelo, porque, por ejemplo, en los espacios eh, de enseñanza, aprendizaje, el docente bilingüe tiene la habilidad de impartir sus clases y también ser un referente para sus estudiantes pero en Colombia todavía tenemos esa gran debilidad frente a la percepción del modelo bilingüe, bicultural como decía Diego, es importante generar este, esta comisión, este comité por el mejoramiento de la educación y también sentarnos a conversar con el Ministerio, con el Ministerio de Educación Nacional, dado que percibimos un gran desorden, una desorganización en este sentido. Perfecto. Ojalá que esta discusión pues le podamos dar más tiempo, que haya un segundo espacio. En este momento se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero como ustedes estaban diciendo, ¿no? Ahora lo que viene es con la creación de esta comisión o de este comité es que vaya el mejoramiento de la educación y esto lo vamos a ir haciendo para más adelante, vamos a buscar las personas que participen de esta comisión, ya sea con Corpsac también con Acedus, que ustedes puedan estar, eh, Diego, Marleni y que de esta manera pues nos sentemos a hablar acerca de este tema cuáles son las metas que se buscan conseguir, cuáles son los problemas actuales y a su vez cuáles son las soluciones. Nosotros pues veremos si para la próxima semana o en dos semanas pudiéramos in invitar a un referente del Ministerio de Educación para ver qué solución se puede encontrar para estas situaciones que estamos encontrando. Nosotros sabemos que actualmente allí en Ministerio de Educación están en construcción de un documento que habla acerca del perfil del modelo lingüístico, uh -huh. del intérprete de lengua de señas, que están en eso, en ese documento metodológico, pero también necesitamos que se hable del de tema de la educación bilingüe bicultural. Incluso también están trabajando en temas de guía e intérprete. Entonces, que hablemos de esa política pública de discapacidad y que se incluya allí pues la educación bilingüe bicultural para personas sordas sería invitarlos, que se sienten con nosotros, que nos sentemos todos los líderes sordos en Colombia y que en ese comité pues expongamos esas situaciones y busquemos la mejora de la educación para las personas sordas. COPSAC, Acedus, líderes de diferentes espacios y que de esta manera logremos esa toma de conciencia porque viene la toma de conciencia de parte de la comunidad sorda y también la toma de conciencia de los actores educativos, Ministerio de Educación, INSOR y todos los demás, para que logremos efectivamente este cambio y este mejoramiento. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio. Los estaremos invitando pronto para que pues, ya estemos reunidos como tal en esta comisión que busca el mejoramiento de la educación. No sé si... ¿Quisieran utilizar un último minuto para añadir algo más? Yo quisiera decir algo. <ríe> Diego. Adelante, Diego. Pues aprovechar ahorita, noticiales y, y todas las personas que me están viendo en Colombia. Ojalá que, la, que las personas sordas nos podamos unir, tengamos esta toma de conciencia, porque es una situación que pasa en Colombia y diversas situaciones que pasan. No estamos, estamos unidos y esta unión es importante. Si nos unimos, podemos llegar más fácil al objetivo, pero así desarticulados no podemos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haríamos? No podríamos lograr el objetivo. La educación es cualquier cosa: la educación es importante para el, el generar este conocimiento y poder desarrollar. Si seguimos así, uh -huh. las personas pues, no van a poder seguir adelante. Entonces, ojalá tengamos esta toma de conciencia, valoremos nuestra lengua de señas, eh, usamos las redes sociales para diferentes cosas, pues usemoslas también para en este en este tema y que tengamos un mejoramiento en la educación para las personas sordas. Así gracias. es, perfecto, perfecto Diego. Y eso es lo que queremos, que sea desde Fenascol, porque es que Fenascol no es Henry Mejía o no somos unos cuantos. Fenascol es la comunidad sorda. FENASCOL es la comunidad sorda colombiana y necesitamos permanecer unidos buscando este mejoramiento. Gracias. Muchas gracias a ambos. Ah, eh, Marlene. Muchas gracias, Henry, eh, por la idea de propiciar este... Eh, espacio en donde contaste con ACEDUS, con CULSAP, con líderes de Colombia eh, y saben que este trabajo no es para nosotros, es para los niños y jóvenes sordos. Queremos generar un impacto para ellos, un despertar en la educación y no podemos seguir bajo la sombra y puedan ver precisamente eh, a la luz todas estas eh, situaciones. Es un despertar que estamos tratando de hacer aquí. Gracias, Henry, gracias por este espacio. No, gracias a los dos, gracias por acompañarnos en este espacio que también nos mantiene unidos. Como Diego lo decía, la unidad es importante que busquemos ese norte del mejoramiento de la educación. Muchas gracias.